¿Quién es Marina Amores? Pero eso no me lo preguntaste la semana pasada. ¿Quién es Xavier Pou? Vamos a ver. Yo del equipo soy la parte creativa. Aporto visión fresca. Intento dar siempre la vuelta a los temas de siempre, pero con planteamientos de la sociedad actual. Mi mente es como un laboratorio de mezcla de ideas. Siempre activo. Bueno, la verdad es que no sabría definirlo. Sus ideas son muy... ¿Cómo diría? Oh. Chicos, tengo que enseñaros algo. Mirad esto. Lo he petado. Tiene las influencias de Kiarostami y la posmodernidad de Liga Argento. Bueno, que a ver, que ya habéis hablado con él, ¿no? Pues, que, ¿qué es eso? De los dos, yo soy quien encarna el esfuerzo. Provengo de una familia humilde y nunca me han dado las cosas dadas. Por ello, estoy siempre dándolo todo por el trabajo. Tal y como he tenido que hacer en todo el resto de aspectos de mi vida. No tengo horarios, esto es así. Estoy por y para la empresa. Me despertaréis? Gracias, papis. Ya me viene hace tiempo. En el instituto mi papel era el del típico compañero de clase que se pasaba el día dibujando. Distraído, mirando por las ventanas constantemente, y realmente sin prestar demasiada atención al profesor. La verdad es que dejé los pupites bastante decorados. Sí. Tuve claro lo que me quería dedicar desde el inicio. Tenía alma de artista. En instituto? Yo era súper popular. Claro que trabajaba, y sacaba buenas notas, y todo el mundo era mi amigo. Mi... ¡Ay! Está aquí la foto. ¡Mira! ¿Y tú estás, en? Eh? ¿Aquí? ¿No me ves? Pero... esta foto está retocada, ¿no? No, solo le subí un poco el brillo. La verdad es que de mi época universitaria ahora he cambiado bastante. Pero ha sido para mejor. ¿Pero te has operado algo? ¿Qué? No, hombre. Bueno, algunos problemas hormonales sí que tuve, porque esa fue la época en la que dejé de fumar. Pero nunca he cambiado mi físico por estética. De hecho, fue la universidad donde conocí a Xavi. Simplemente estaba en el campus. Estaba comiendo y yo lo vi a él. Y no sé por qué fue, pero me dio una sensación. No de forma romántica, a ver, quiero decir. Pero fui a pedirnos apuntes y... Sería por sus gestos, por su forma de moverse, pero me dije a mí misma, este tipo tiene algo especial y más te vale andar junto a él para otros proyectos. Y bueno, no puedo decir que haya sido perfecto y menos teniendo en cuenta el incidente, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya veremos si me vale la pena.